Hola chicos, mi nombre es Melina y yo soy Legión Oxlack. En las últimas semanas se ha estado compartiendo un video que fue captado por una cámara de seguridad. Lo que registró es una extraña criatura muy similar al personaje de Dobby de Harry Potter. Para algunos esto pudiera ser un extraterrestre o un elfo y para otros un ente extraño. Pero hoy aquí vamos a conocer la verdad. Mi nombre es Oxlant Castro.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 ...pudiera ser una realidad. El video se popularizó por la modelo y youtuber... Jadine Ballard... ...quien lo subió a su Twitter... ...con el siguiente post. Una señora publicó esto y dijo que lo registró... ...en su cámara de seguridad... ...esta mañana. ¿Qué creen que sea? Vivian Gómez, habitante de la Junta Colorado, Estados Unidos... ...fue quien realizó la publicación del video... ...el jueves 6 de junio de este año a las 10 y media de la noche con la siguiente descripción desperté el domingo por la mañana y vi esto en mi cámara estoy tratando de averiguar qué diablos es primero vi la sombra caminando desde la puerta de mi casa y luego vi esto ¿alguien más lo ha visto en sus cámaras? las otras dos cámaras no lo captaron por alguna extraña razón el video se viralizó en cuestiones de horas, llegando a casi 200.000 compartidas, causando extrañeza entre los usuarios de las redes sociales. Veamos el video completo. A pesar de que son tan solo algunos segundos, el video recibió un sinfín de teorías. Las más señaladas es que se trata de un elfo, algún extraterrestre o literalmente Dobby de Harry Potter. La cámara de seguridad apunta hacia la salida cuando esta criatura humanoide sale por detrás hasta llegar a la parte de enfrente del vehículo. Se nota que su piel es pálida, con grandes orejas y un extraño caminar. Curiosamente no podemos ver más de la grabación para ver el momento en que Dobby desaparece. La verdad y explicación del video Después de ver los detalles y analizar el video, descubrimos lo siguiente. Número 1. La cámara de seguridad al estar posicionada en lo alto de la casa, hace la ilusión de que los objetos son más pequeños, haciendo al supuesto elfo parecer de menor tamaño. Sin embargo nos podemos dar cuenta de su altura verdadera en el reflejo del vidrio del carro. Esto nos señala que tiene la altura de más de un metro de estatura. Número 2 Notamos que en la sombra que se genera antes de que este aparezca, parece ser de una puerta abriéndose, lo que nos indicaría que la supuesta criatura salió de dentro de la casa y no que simplemente rondaba por ahí. Número 3. Lo que parecen ser sus grandes orejas, en realidad parece ser una playera en su cabeza. Número 4. También notamos que el supuesto elfo trae sandalias. En este fragmento de video podemos observarlas con mucha más claridad. Número 5. Si nos fijamos mejor, también observamos que porta lo que parece ser un short. Conclusión En conclusión lo que estamos viendo no se trata de ningún elfo, ni extraterrestre, ni criatura extraña, ni mucho menos Davy, sino que se trata de un simple niño. Esto lo pudimos comprobar con lo siguiente. En el Facebook de Viviana, encontramos que tiene un hijo pequeño llamado Bobby Gómez, el cual es de características muy similares al niño de las imágenes. Y aunque en un principio Viviana aseguró no saber qué era lo que su cámara de seguridad había captado, quien aparentemente relacionamos como su hija, H.M. Gómez, quien vive también con ella, ya se está encargando de hacer promoción al supuesto duende, con una playera que dice: ¿Is it Bobby or is Dobby? Por lo tanto, con base a estas pruebas de investigación, encontramos que la verdad no se trata de Dobby, sino de Bobby. Y la razón de que mucha gente se haya confundido fue por la mala calidad del video, por lo que esta evidencia misteriosa ha resultado falsa. Quiero agradecerle a mi compañera Daniela que es parte de la asociación Oxlack y fue quien recapituló toda esta información para que hoy conociéramos la verdad. No olviden suscribirse a este canal para que formen parte de la Legión Oxlack. Los veo en el siguiente video. Hola, soy Oxlack el investigador y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo.